hola qué tal amigos bienvenidos uh -huh. aquí de nuevo en tomando mate retomando vida y hoy Aparte de estar con nuestro amigo Gaby, el gran cebador de mates, cebador de vida. <risa> Tenemos a Eunice. ¿Qué tal, Eunice? Hola. ¿Cómo estás, corazón? Dame Muy bien. Muchas Muy bien. gracias. Qué bueno que hayas estado y, y bueno, de eso se trata. Ir invitando gente para que vayan con sus preguntas aportando al programa y haciéndolo más dinámico. ¿Te gusta el mate? Me gustó. Sí, te gustó. Por la ahí fría? me estaban atemoriz atemorizando con que tal vez no me agradaría que lo pruebe antes, pero no, es bueno, es. es bueno. Es muy rica. Sí. Y a la plática que nos lleva al mate es sí. aún mucho mejor. Así que os qué pregunta y qué temas tenemos para hoy. Pues bueno, yo últimamente he estado pensando en el tema de los sueños, del yo cuántico, de cómo podemos eh, estar más en contacto con con ese ser este eh, y y pues sí, he estado como que pensando que podría ser también el, el tema para la charla. Bueno, nosotros tenemos una charla dedicada a este tema tan interesante, ¿sí? Eh, y bueno, hay mucho por hablar sobre todo esto. De hecho, quiero a ustedes invitarlos y, y comentarles a ustedes que acabo de ver un programa en el famoso Netflix, ¿sí? Una serie que se llama Wake, que tiene que ver mucho con, con este tema y bueno lo que podemos decir del Yo Cuántico principalmente unice es que es lo que nosotros realmente somos es la parte divina que habita más allá del espacio-tiempo es aquel aquella verdadera persona que está esperando por esta partecita de nosotros que estamos separados y divididos en el espacio-tiempo y digo separados y divididos porque no solamente estamos en esta línea de tiempo, Así Eunice. Es. Estamos en muchas Así líneas es. de espacio-tiempo. Todas fluyendo y desarrollándose al mismo tiempo. Esta serie de Awake, de Netflix, lo, lo muestra muy bien. Claro, de repente cuando soñamos, Eunice, cuando nos dormimos... Es el momento en el que podemos estar más en contacto. Exacto. Podemos estar en contacto con el yo cuántico o podemos estar en contacto muchas veces con las otras realidades que estamos viviendo de forma, de forma alternada. ¿sí? Bueno, eso más o menos habla del panorama que tenemos. El grave problema para nosotros es que estar divididos, que estar separados del yo cuántico no es algo muy conveniente. El estar separado y el estar dividido de esa sabiduría, de esa luz, de esa verdadera persona que existe en nosotros, nos ha traído mmm, más que problemas y dificultades y karma es, en nuestra por eso vida. eso dicen también que yo cuántico nos busca también a, a nosotros exacto yo cuántico está por así decirlo esperando ¿no? aunque está fuera del tiempo no puede sí. estar esperando pero para que lo entendamos nosotros sí está en la espera de que nosotros regresemos con la valiosísima experiencia que hemos adquirido en las diferentes líneas o realidades de espacio-tiempo digamos que si podemos eh, llevar algo y ofrecer algo al yo cuántico, a nuestra verdadera persona, lo que nosotros realmente somos, es justamente estas experiencias eh, y, y todo lo que hemos vivido en, a través de las sucesivas encarnaciones en los diferentes espacios tiempos Así ¿Sí? es, y bueno, de ahí surge también como parte el tema de la importancia ¿no? de nosotros acercarnos, porque si continuamos, eh, eligiéndonos, kármica uh -huh. eh, pues seguiremos ¿no? en, en, en ese ciclo no eh, y, y es bueno es que por ahí estuve pues haciéndome las preguntas no de bueno y por qué no ¿Por qué acercarme a, a claro. mi yo cuántico no y, y es por eso no o sea eh, porque nos ayuda a estar más perceptivos a fluir de, de una Exacto. manera distinta a dejar de actuar eh, eh, en base a, a Sí, a nuestras consecuencias. Fíjate, Hacerlo más ahora de... se me ocurre, o mejor dicho, el yo cuántico me está mostrando una, una imagen, una alegoría respecto a lo que él hace y qué es lo que nosotros significamos. El yo cuántico, nuestra verdadera persona, ese espíritu en nosotros, es como el gran sembrador de semillas. Okay. Y cada semilla que cae en la tierra... Es una partecita de él que está experimentando en el espacio-tiempo. Esa semilla tiene que meterse en lo más profundo de la tierra. Esa semilla tiene que germinar, tiene que brotar. Y esa semilla tiene que alcanzar las alturas y dar sus frutos. Y así, y solo así, entonces la verdadera persona, el yo cuántico, recoge sus frutos, recoge eso que somos y se integra él. Sí, como nosotros lo hacemos con, con los frutos. Es una buena... Es una buena alegoría, sí, ¿no? Es una, es una buena, buena, buena imagen. Como recolectando los nutrientes de, de cada situación, ¿verdad? De cada situación. De cada Entonces, sí. somos como semillas todos nosotros. Semillas que está en la espera de germinar, de florecer, de llegar a las alturas. Pero claro, para poder germinar, ¿qué es lo que hace cada semilla, UNICE, en primera ah, pues. instancia? Eh, para empezar, ¿necesita agua? ¿Necesita tormenta? ¡Exacto! Tormentas, lágrimas, sí. <risa> agua... Aire, <risa> tierra, es, todo. Los Bien. elementos. Fíjate qué importante. En la tierra debe de sumergirse. Luego, por supuesto, el agua, que la hace, la hace abrirse. Los sentimientos que hace larga. romper la dureza de la semilla. Y luego que empieza a germinar, se encuentra con el aire tan necesario para llenarse de vitalidad también, de energía. Para seguirse reproduciendo a través del aire, se reproducen las, las semillas también. Exacto. Por supuesto. Y ya cuando se encuentra entonces con el sol, se encuentra con el fuego, se encuentra también con el yo cuántico. ¿no? es Linda, linda sí. imagen. ¿no? Sí. Visualización, expresión, idea de lo que nosotros estamos haciendo entonces eh, o debemos de hacer en esta vida Pero claro, somos una de las semillas Nuestra verdadera persona tiene muchas semillas Qué interesante Y qué complicado para la razón ¿no? Poder comprender y entender esto, Gaby Sí, pues como eh, Pienso que también Uno de los procesos de la semilla es como eh, Tomarse a sí misma, ¿no? Germinar dentro de sí misma Y eso... Conforme va reconociendo los los factores que, que le integran, no, pues va rompiendo toda toda esta cáscara, de también, eh, cáscara que... del ego Y también estaba pensando que cáscara de ego. muy sí, lindo sí, sí. eso. Pero espérate, antes que sigas, okay. porque así fluyen las cosas, no, todo de imprevisto. Y tú sigues tomando el mate. No, ¿le sí, ¿Queremos yeah. seguir tomando? Yeah. El mate tiene que yeah. fluir, así como tiene que fluir la vida. Fíjense, les voy a dar un ejercicio a todos, a ver. ¿sí? Nosotros que estamos aquí, aquellos que están detrás de la pantalla Pueden hacer este ejercicio que puede darnos a nosotros grandes y, y maravillosas sorpresas ¿eh? Y ¿En qué consiste? En primer lugar, vamos a conseguir una semilla ¿sí? Una semilla una de semilla. algún árbol no. o de alguna planta que nosotros no. querramos ¿Sí? no. Esa semilla la vamos a poner en una mesa Y vamos a hacer una mirada sostenida a esa semilla y a esa semilla le vamos a poner el sentimiento, la visualización, la imagen que está germinando, que está floreciendo, que está dando sus frutos, que se está elevando entonces fijamos la mirada, la impregnamos de sentimiento, de visualización, de, de imagen, crecimiento, de... de crecimiento <risa> y por supuesto Ajá. hacemos esa conexión haciéndonos uno con esa semilla es muy maravilloso lo que se puede percibir, lo que se puede sentir y lo que se puede por supuesto ver también, ¿eh? porque podemos llegar a ver la energía y podemos llegar a hacer grandes transformaciones es. siguiendo este ejercicio es, es... sí quedó comprendido? ¿quedó entendido? Sí, la verdad es muy bonito, yo en lo personal me agradan mucho las plantas eh, creo que en la naturaleza hay eh, si uno presta más atención puede llegar a, a, a ver eh, la naturaleza con, con muchas analogías para, para con la vida también de, de uno mismo, por ejemplo eh, hay unas plantas ¿no? eh, que ahorita eh, son muy conocidas, las suculentas uh -huh. eh, que hay unas que tienen una manera de reproducirse muy bonita ver, eh, se les cae una cuéntame, hoja cuéntame. y de esa hoja sale otra plantita ¿no? claro. y es, es, es, es una manera también como muy la clara, muerte digo. da sí, la vida así es. y sí. la vida trae sí, la muerte entra, también ¿no? sí, así es, es la dualidad. <risa> una dualidad que por supuesto lo único que nos muestra es que estamos en el espacio-tiempo ¿sí? aquí en la dualidad separados de la unidad vivimos esos procesos tan naturales y tan necesarios para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer. Pero nuestro destino es estar en la unicidad. Y en esa unicidad, que también se ha llamado vacío, se encuentra el todo. Uh -huh. Qué interesante, ¿eh? Está el uno, está el vacío y está el todo. Todo eso al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Bueno, justamente porque es una paradoja. Y las cosas de la divinidad... Los aspectos más elevados son toda una paradoja para nosotros. Sí, Gaby? Pues recuerdo que una vez estábamos conversando Gracias. y hablábamos de cómo la multiplicidad de deseos hacía que la que la energía se bifurcara en muchísimos caminos. ¿no? O sea, cuando uno va dejando eh, atrás como todos sus deseos va, va podándose a uno mismo los pensamientos, los la, los sueños, todo eso eh, las distintas realidades que se separan, que hacen que que el, que el yo superior esté así como eh, digamos, dispersando su energía se van juntando cada Exacto. vez más y se va haciendo Exacto. una vida en, en esa unicidad, en ese vacío con mayor intensidad claro. con mayor coincidencia, flujo claro, porque esta semilla que somos nosotros está conectado con aquellas otras semillas que están en otros espacio-tiempo que también somos nosotros. Y si nosotros avanzamos, esas otras semillas también avanzan. Y si ellas avanzan, nosotros avanzamos. Cada vez acercándonos más a aquel que nos sembró, o sea, nuestra verdadera persona. Pero Debemos de elevar nuestros pensamientos y sentimientos. Es la única manera de alcanzar esos estados de, de vibración elevada para llegar hasta la puerta de donde está nuestra verdadera persona. Así, una puerta sí, está como esta, ¿no? Y empecemos a tocar. Verdadera persona, yo cuántico. Aquí estoy, aquí estoy. Ya llegué, ábrame, ábreme por favor. ¿Sí? Y claro... No nos va a abrir desde un principio, ¿eh? <risa> El yo cuántico, ve desde la ventanita, a ver, a ver, no, todavía hueles mal, todavía no me gusta como estás, ¿eh? Hasta que definitivamente dice, ahora sí me gusta, estás tan luminoso, tan radiante, tus pensamientos y sentimientos son elevados, entonces sí, te abro la puerta, ¿Mm? Y nos abre la puerta del yo cuántico y nos fusionamos y nos unificamos al ser. Pero hay que tener para nosotros claro que así como nos movemos aquí en este mundo material y claro, cuando vemos una pared, buscamos la puerta, cuando vemos un árbol, lo rodeamos, uh -huh. nos movemos en este mundo observando toda este, esta realidad material, así también debemos de ser grandes observadores del pensamiento y del sentimiento. Impunemente liberamos claro. sentimientos y pensamientos uh -huh. que son contrarios, que son golpeadores, que, yo, que son chocantes, denigrantes. Entonces, claro, de esa manera, de esa forma, nuestra vibración nos eleva. La verdadera persona no nos va a abrir la puerta. Debemos de ser muy cuidadosos, muy observadores, muy responsables de lo que pensamos y de lo que sentimos. Eso que para la mayoría de la gente es algo... Bueno, que no tiene valor para nosotros. Estar alerta de las señales, ¿no? Porque todo el, todos los días, todo el tiempo estamos rodeadas de ellas, pero no, ten, no siempre tenemos la, la capacidad o el conocimiento para poder entenderlas, interpretarlas, pero... pero Por sí. eso la ayuda siempre de un guía o de un maestro espiritual es importante ¿sí? no es que solo no podemos avanzar, sí se puede avanzar pero realmente se vuelve muy difícil ¿Sí? alguien que esté más eh, adelantado que tenga las cosas más claras nos va a servir a nosotros de extraordinaria guía, y no es que un maestro nos vaya a decir qué es lo que tenemos que hacer un verdadero maestro no. solo sugiere te guía sí, solo recomienda, solo te dice mira, yo ya transité por ahí y sí, hay dificultades, están este otro, tales, tales otros, pero eh, yo creo que ese es el mejor de los caminos Puede haber mejores, pero es el que yo transité y yo sé que puedes pasarlo Y claro, la otra persona entonces acepta el consejo o no lo acepta ¿Sabes? Me acuerdo que el otro día estábamos conversando también sobre... Que las tragedias en la materia son, son cosas positivas en el, en el mundo espiritual también. Ahí está. Y muchas veces no comprendemos por qué la vida nos lleva por ciertos caminos y, y es en realidad desde arriba, desde el yo superior, como que está viendo cuáles son las situaciones que tenemos que vivir para limpiar claro. ciertas cosas, ¿no? Y retomando un poquito esa plática, ¿no? Que en ese momento <risa> sí. impactó mucho... Para el yo superior, Eunice, a ver si tú no estuviste ese día, te lo voy a comentar a ver. Para el yo superior no hay nada mejor que la semilla que está desarrollando su vida O sea, nosotros que estamos en el espacio-tiempo y está desarrollando su vida Viva el enamoramiento o viva el amor ¿Sí? El enamoramiento es, es también algo elemental, no se acerca al amor todavía, pero es el principio. ¿Eh? Todavía muy ciego, muy bruto, muy poco desarrollado, pero debe de ir avanzando hacia el amor. Entonces, para el yo cuántico no hay nada mejor que la semilla. Encuentre una persona que le detone el amor, que crea que es la persona de su vida, que es su media naranja, que es el amor de su vida y que lo pierda y que se le vaya de las manos. Claro, qué terrible, qué drástico, qué, qué triste para nosotros encontrar el amor de nuestra vida o lo que creemos que es el amor, tenerlo y perderlo. ¿Por qué es así, Gaby? Porque uno no debe depositar las cosas en, en otro, en algo de la materia. Cada quien está en su camino y... Y el camino es hacia el Dios superior, no es hacia otras personas. ¿Ese amor te lo dio la otra persona? ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? El amor que empiezas a sentir. ¿Te lo da la otra persona? ¿O te está mostrando no, lo que tú tienes? No, es un amor que, que va desde, desde uno. ¿no? Y además está... O sea, muchas veces está basado en las proyecciones. Claro. El... Ese amor que sentimos cuando encontramos el amor de nuestra vida siempre ha estado en nosotros esa persona ha sido el detonante de eso que empezamos a vivir y a sentir entonces para el avance, la evolución del alma para que nos acerquemos al yo cuántico qué maravilloso es encontrarlo y perderlo físicamente sí. para que entonces nos de demos cuenta de que ese amor, de claro, mm. que ese amor está sí. en nosotros Así es, el amor no todo. perdernos en la ilusión mm. Sí, en esa proyección, porque sí. si, si la encontramos, nos quedamos, nos casamos y, y ahí nos apegamos, uh -huh. no vamos a avanzar. Fíjense qué increíble. ¿Eh? Muy bien. <ríe> ¿Qué más tenemos, Ulises? ¿Qué otros temas? Pues bueno, eh, también eh, por ahí traía fresco un tema, ¿no? Eh, eh, anoche con, con, un, con, unos, con unas amigas traíamos ¿no? también el tema de cómo saber cuando uno está tomando no una decisión correcta, y, y bueno yo creo que más que saberlo si es, es correcto o no, o sea, en el mismo trayecto uno se va dando cuenta o, o, o puede hacer eh, eh, el contexto eh, que el contexto cambie, ¿cómo? Por, pues si uno va caminando, ¿no? Y eh, va hacia un objetivo, mmm, pensando en cosas de pues, del pasado, pues, vas caminando y volteando hacia atrás, pues vas a chocar. Uh -huh. ¿no? Exacto. Y en cambio, pues si vas caminando, estás fijo en ese objetivo y sigues, eres persistente, pues es, es, es distinto, ¿no? Cambia. Claro, por supuesto. Debemos de tener siempre nuestra mirada no solo hacia adelante sino también hacia lo elevado ¿sí? y entonces al no desenfocarnos de esa dirección vamos siempre dejando nuestro pasado atrás y acercándonos más a esa meta que tanto anhelamos, que tanto buscamos y esperamos pero debemos de seguir esa brújula que dicta el corazón no la razón porque el corazón tiene razones que la razón desconoce, completamente. La razón solo maneja lo conocido. El corazón es como si tuviera un GPS ¿Eh? ¿sí? que va más allá de lo que puedes ver, que sí. va más allá de lo que puedes entender. Y Entonces, está fuera del tiempo también. Y también está fuera del tiempo, claro. Digamos que el yo cuántico se conecta a través del sentimiento. Uh -huh. Así que poder hacer de nuestro pensamiento, de nuestra razón un sirviente del corazón es el deber de cada uno de nosotros ¿Mm? claro, las personas creen que sentimientos son emociones es inestabilidad, es eh, falta de madurez y no hay más grave error que ese el sentimiento es algo muy superior solamente la, lo alcanzan las, las almas nobles las almas elevadas pero claro, primero debemos de depurar esas emociones Que nos contraen, que nos reprimen, que nos angustian, que nos hacen generar ansiedad Que nos crecer, que hacen todo más dramático Es la, es la cáscara que tiene el corazón Así es Y al final de cuentas, estas eh, emociones son el resultado de la represión de los sentimientos ¿eh? ¡Exacto! Muy bien No dejamos fluir los sentimientos lo contaminamos con el pensamiento, entonces se genera una emoción. Porque una emoción es un poquito de sentimiento y mucho de pensamiento. Oh, sí. sí. Y ahí está. Y ¿Sí? no se da bueno. Claro, claro. Y entonces no puede fluir eh, esa maravillosa eh, luz, esa maravillosa fuerza que es el sentimiento y que nos acerca cada vez más al amor, a la puerta del yo superior. Sí, porque el pensamiento quiere ponerle dirección, motivos, eh, situaciones, pesarlo, darle un valor, ¿sabes? Exacto. Y, y entonces empieza a administrar, claro. a intentar administrar la, la vida, lo, lo que uno ya tiene por naturaleza. ¿no? Claro. Mira, Gaby, dice, una persona avanzada espiritualmente no es la persona que está llena de conocimientos. Ni siquiera es la persona que puede llegar a hacer milagros. Una persona, una persona avanzada espiritualmente es una persona que tiene una profunda capacidad y virtud de sentir de generar empatía y por supuesto que es capaz de corregir sus propios errores <risa> ¿Eh? <risa> <risa> ese sistema sí más, más lo escuché. claro claro eso es una persona que está evolucionada espiritualmente no, aquel que conoce y sabe y despliega un montón de conocimiento que no está de más Ojo, sí. y más si es verdadero porque hay muchos conocimientos que son una verdadera mentira un verdadero engaño pero bueno, no sí, es el es, conocimiento es más, ponerlo en práctica exacto, es poder sentir es poder eh, lograr esa unidad con las personas es poder también ser capaz de observarse y de corregirse sí y es que sentir es también hacer conciencia, ¿no? O sea, uno siente el claro. cuerpo y va, va tomando conciencia de, de pues de lo que tiene dentro, ¿no? Y, y conforme esa conciencia va más allá de lo físico, empiezas a ver todas estas y los que unen ¿no? como es todo este entramado de la realidad o en otras sí. palabras hasta que no estás en los zapatos o en un caso similar a alguien ya también uno es como así es, así es que está muy rico el mate está muy rica la plática pero ya saben que los tiempos en YouTube son muy cortitos ¿no? Yeah. Eh, no nos vamos a prolongar pero ya saben que semana tras semana estamos generando estos videos de tomando mate, retomando vida ahora sí, una sí. última pregunta para ir terminando. Oh, bueno. Eh, más que pregunte, yo quería ah, bueno. platicar, de, sugerir que vean Perfecto. el video de las profecías. Ah, el video sí. de las profecías. ¿Los viste? No sé. Aún ¿Los viste? no. ¿Aún no la viste? Aún ah, caray, no. Qué bárbaro. <risa> Ustedes no se lo pierdan, ¿eh? Las profecías sí, de bien. Juan de Jerusalén. Extraordinaria, fabulosas. ¿eh? Hicimos un programa ahí con Ricardo. Ya en el canal, ya todo. Sí, ya está en nuestro canal. ¿eh? Manifestación mística. <risa> Muy bueno, bien. Bueno. Eh... Vean ese programa. Y ahora sí, para ti, Unice, invitada a este programa de hoy. ¿Una última no, pregunta? Eh, pues, la verdad, no. Muchas gracias, o sea, okay. <ríe> gracias por, por la invitación, por, por, la, por la charla, por los temas. La verdad, siempre aprendemos cada, cada que, que, que nos juntamos, que nos reunimos ahí, ¿no? A, a, a compartir experiencias, a recordarnos cómo estamos y... y... Bueno, muchísimas gracias, entonces, <ríe> unice ¿sí? Aquí te saludo. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias, de, de Bellán. a ustedes de aquí y a ustedes que nos siguen, que nos ponen like, que comparten este programa. Muchísimas gracias. Yo les voy a pedir que si desean que desarrollemos algún tema, bueno, lo pongan ahí en la caja de comentarios y por supuesto, vamos a hablar sobre ese tema y vamos a transmitir en un reducido tiempo lo máximo posible para que quede comprendido y quede entendido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa. Bye, bye.